Hola buena gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Yusultime estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal y esta vez, bueno, estoy con el gorro porque hace un frío de... Bueno, o sea, le estoy grabando esto a las 6 de la mañana, yo en, una hora, como en una hora, no, de toda la ahí, eh, voy a trabajar, así que bueno, así me levanté temprano, así que vamos a reaccionar a esto rápido, que me han pedido que me reaccione a este, que yo reaccione a este YouTube hispano de este canal llamado Inray que no tiene poco, pero simplemente me recomendaron que se pueda hacer muy bueno que ¿no? bueno dice acá el pub eh, verdad que... si ama ver pubs ¿tales? así es sin la pregunta. y ok, vamos a ver, tiene... 159 visualizaciones hace cuatro días lo subió así que ok, se si me recomendaron, debe estar muy bueno solamente, así que bueno sin más preámbulos, vamos a reaccionar, vamos a un minuto y ahora que contiene esto y... ya esperamos lo de tiempo ¿Reclutas cowboy y bros? ¡Señor, sí señor! Después de terminar con sus literas par de pendejos, les toca asear letrinas. ¡Señor, sí, sí, señor. sí señor! Deben dejar esas letrinas tan higiénicas y aseadas que quien rey en persona pueda venir <risa> y cagar en ellas, ¿cómo? <risa> es El de, del.. Ay, me no, olvidé... ¿De que de Han, ¿no? Sí. Señor, ¡Señor, sí señor! Recluta bros si te gusta ver puto no. ¡Señor, no señor! Sí. <risa> Va creo haber oído eso ¿qué dijiste señor solamente dije no señor señor pedazo de mierda ¿acaso me estás provocando el vómito verga es un maldito lo siento, marica será mejor que digas que amas ver putis para no? o te voy a arrancar las entrañas con mis entrañas ¿Verdad, si ver no, verdad que si amas ver putis para no señor negativo verdad ¿Qué? que sí si amas a, a mí señor negativo verdad que sí amas a propio la mí señor negativo Puto. ¿Verdad que sí amas a orbi? Señor negativo, señor. Eh, ¿Verdad que sí amas al bien? Rec... Señor negativo, no. señor. <risa> ¿Verdad que sí amas al mira, pues, <risa> señor negativo, <risa> señor. No. ¿Verdad que sí amas a tu madre? ¿verdad? Señor negativo, señor. ¿Qué? Recluta bola de mierda. Señor, ¿Eh? recluta bola de mierda reportándose. Lárgate, bola de caca. Recluta. <risa> recluta sos reportándose, señor. ¿Verdad que sí amas? Ver puto, pa no. Señor, no, señor. El reclutador no. es un ignorante pero tiene huevos y contenerlos es suficiente Señoras, rompanle la madre <risa> Santa mierda, vienes me Quito, ¿verdad cowboy? Señor, no señor ¿Eh? ¿Está ok? ¿Verdad que sí amas? Sí, he visto esa película esta buena referencia y cómo lo unificó y bueno en referencia a lo otro, los otros no que hace bueno estos pues para ¿no? como el cadáver y para el animado y bueno iluminatis tal vez si sí, si sí, he visto si sí, alguno obviamente. yo yo que ahí está bueno si sí. está muy bien hecho el pug no no sé qué más decir yo creo que le voy a dar su like bueno eso ¿qué? ¿Qué que reaccionar? bueno ya que reaccionada no y bueno esta fue mi reacción eh, no, voy a hacer una reacción más a otro video, así que no sea tan corto este, ¿no? Dejaré el video original de este video bajo en la descripción para que lo puedan ver por su propia cuenta, ¿no? Y bueno, apoyan al creador tanto y bueno, y bueno, llegar a a los 100, ¿no? Pues muy buen trabajo lo que hizo, ¿eh? eh muy loco que solo tenga 31 suscriptores. Ok, gente, estamos acá otra vez y vamos a reaccionar a un nuevo, a otro youtuber hispano del canal Digo TV, que ya había reaccionado a varios videos, ¿eh? yo creo que es de lo increíble y también uno del área de Spider-Man y Spider-Man, que reaccioné hace un montón y bueno me llamó bastante la atención el título guía necesariamente talla para excitar tu vida cotidiana que okay. ya con eso no va a decir todo, realmente va a estar genial así que sin más preámbulo voy a darle play a ver contiene esto y bueno dejaré su este video también abajo en la descripción ¿no? Por alguna razón incomprensible esperamos a que cambie el calendario para realizar un pup improvisado. No. Ah, la idea de este put es que vos lo puedas usar como guía para guiarte y entonces que a veces están desproporcionadas. Ahora que <risa> está por llegar el 2020, independientemente de si lo estás viendo 28. el 1 de enero o lo estás viendo el 80 de enero. Y un un puto, de meto, y es importante que entiendas que existe una ley que se llama ley de Pareto, tú te cacha y yo te la meto No es un chiste Entonces, si vos podés tener en claro esta <risa> idea, podés encontrarte con un chiste Puta Es importante que entiendas que existe una ley que se llama ley de Pareto, tú te y la No es un chiste entonces, si vos sí, podés tener en claro bancai. esta idea, podés encontrarte con un... Bueno, sí. Mi consejo es empezar <ríe> la... con la idea opuesta. No. No. Empezar con algo extremadamente incomprensible. ¿Cómo divertúa tanto una palabra que antes no sonaba nada? El, el, un, un coso, digo, bueno, está bien la palabra leche, ¿no? ¿Cómo lo esto tanto ya ahora, eh? Ah, y que te dé a largo plazo ese paso entonces ya estás haciendo la parte más básica más importante y más excitante de más para personas de 93 años si aprovechar estas herramientas Uf. para tener un mejor podcast sin sentirte mal a lo largo del año que viene <risa> no, y así nomás. nada re improvisado pero estaba re bien hecho bueno creo que eh, sí está muy bueno este Sí, esto está demasiado... Yo demasiado gracias. Ok, creo que la vamos a dejar hasta acá nomás. Si te gustó estas reacciones, bueno, si querés darle un me like, gusta compartir el video, suscribirte a este canal para más videos reacciones como este. Y bueno, dejar los videos originales, los dos que reaccioné, abajo en la descripción, para que lo pueda verlo pues los su de cuenta ustedes. Y bueno, si sí, nada más que agregar. Ya tenía pensado en poner el botón unirse. No sé, porque tengo... El tengo de activarlo o sí, si si les interesa o mejor todavía no no lo sé no sé pero yo vi canales menos sé que suscriptores que yo que ya lo activaron ya, así que no, no tengo ni idea como eh, cómo hacerlo si alguno quiere interesa unirse me puede comentar no lo sé pero bueno eso es más eh, unirse es eh, aportando a algunos dólares o pesos, depende del país, ¿no? Para, no sé, si te gusta mi contenido, bueno, así me da más ganas suya Que no estoy monetizando ahora, por eso digo, es otra opción ¿sí? Si quiero, o si no, nada, igual nomás Yo hago los videos porque me gusta nomás Y bueno, sí, seguiré con las reviews y los gameplays Así como si nada, no importa Y, ok Creo que, bueno, dejaré los videos ya, dije, ¿no? Los videos originales abajo la descripción y bueno si nada más que agregar es pues, que hasta acá soy Jose Ultimate y nos vemos en la próxima. Bye, chao.